Estamos orgullosos de tener un rumbo nuevo. Motores preparados, vamos a alzar el vuelo. Estamos seguros de saberlo que queremos. Sonamos por tus manos. a probar fortuna, yo me apuesto todo a una Y si pierdo me la ayuda, que no sea por no echarte huevos Que no quepa duda, si todo apunta a que va a sonar bien alto me ha puesto el cuello y seguro que lo fallo. Estamos orgullosos de tener un rumbo nuevo. Motores preparados, vamos a alzar el vuelo. Estamos de seguros de saberlo que queremos. Sonamos por tus Espero creo que eso ya es bueno. Me volcaré de pleno, me dejaré el pellejo. chequear el terreno, no tenemos cabos suelto. Vamos, vamos en tus baffles. fíjate en el detalle, marcamos en cada escenario y no hay perro que ladre. Somos inetiquetables, es música salvaje, por mucho que se intente no puede distraerse. Puede que lo entiendan todos o que no lo entienda nadie, puede que llegue hasta Tokio o que no salga del valle. Esto va a salpicar, mejor que sea parte, no nos hacemos cargo de daños colaterales. en tus bafles, matizando el detalle estamos preparados para el viaje traigo ra salvaje, no utiliza camuflaje, va con todo al aire acecha por las calles, va a sodomizarte quiere esparcirse como el polen y no pueden pararle la extensión de mi micrófono, trae látigo para darte esto va a salpicar, mejor que se aparten no nos hacemos cargo de daños colaterales, sueño con sonar en bares en baffles de descapotables con un sonido inimitable, ilimitable que enganchase sea inevitable no es cuestionable que esto suene como nadie, arte mis cuerdas vocales no voy a pararme. Esta flota me respalda que de puta madre. Música jamás sonada, embriaga al aire. Esta fina ambrosía llega desde. De la Ovi, sí, de la Ovi, sí. Sí. Tengo el antídoto con gluten para sí. Desde Victoria Gate si lo traemos hasta aquí pueden quedárselo como un souvenir. De la Ovi, sí. de la Ovi, sí. Sí. Tengo el antídoto con gluten para ti. Sí. Desde Victoria Vitoria Gastéis, entremos hasta aquí. Pueden quedárselo. Es inflamable, dame palmas para que cante. Hola, iguate Estamos preparados para el combate. Las calles arden al ritmo que la caja les marque y no preguntan, solo gozan no ¿saben? Aparte el mensaje pa' mostrar lo que disfruto con mis putos packers Dos temas y que mate pa' que cate pa' que hacen volancia, ¿vale? No sean escrupulosos, venga, prueben del brebaje, que no te cuida, Pero es estimulante y excitante es lleva a para cantarte y alegría darte Le damos cabeza a hasta que cuadre y al desmadre La cuestión, mantenerse inetiquetables que no nos alcancen Luego el al baile del chambito estoy en trance y ahora estoy tramando un un plan para llegarte, pretendo penetrarte Musicalmente hablando, era de cosas sexuales De la OVIC, sí, de la UBI, sí, Tengo el antídoto con gluten para ti Desde Victoria Gastex, lo traemos hasta aquí Puede quedárselo como un souvenir De la UBI, sí, de la UBI, sí. Tengo el antídoto con gluten para ti Desde Victoria Gasteiz lo traemos hasta aquí Puede quedárselo como un souvenir Se nos Uve y ciudad, Uve y ciudad para ferma. Uve y ciudad, Uve y ciudad para festa. y ciudad, Uve ciudad mi mierda. Uve y ciudad, Uve y ciudad para ferma. Uve y ciudad, Uve ciudad para festa. ciudad, Uve ciudad mi mierda. Uve ciudad. Es de perfecta tarea que está hecho para nosotros está aquí Pueden quedarse como un souvenir Se nos puede venir, desde la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 Coño, la grande, que hostias perdón, venga calla boca, chancas, no me vengas con chorradacha, anda, marcha pa' tu casa, que ya cansas, olvídate del resto, preocúpate lo tuyo y fícate en el puto mañana.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 Eso ya me basta, no hay pasta, no hay fama, solo drama. Debo ser el flautista de las putas vacas flacas. El resplandor ya la avisaba. Del 80 al 2013, a mi puta bolaje os pasa. Llamaron a la puerta equivocada, encontraron lo que no se esperaban. El puto rey se fusionó con las palabras y ya no hay marcha atrás. Por más vueltas que le quieras dar, tan solo es necesidad de dar claro Mejorar, hacer lo habitual, marcar de cargol en tu ciudad Y hacerte recordar lo que significa rap en la V y ciudad Lo comienzo a exalotar, solo déjate llevar vale caso a tus instintos, ahora sí va a funcionar Si sí, quiero más rap, no estoy dispuesto a escuchar más no, nada Un tipo, un micro, un alma y una banda Si por los pasos suena no quiero supuesto que hay momento para todo, de momento este momento yo a mí mismo me lo otorgo para darle en todos los morros a aquel que me etiquetó, para que ya sepan todos que hay después del resplandor Siguiente estar mismo, así o y con eso me siento mejor Si quieres tú mismo meterte conmigo que a mí me la ayuda un montón Un solo motivo poquito a poquito para ir sonando mejor Este es el camino que yo he elegido que creo que es evolución Quiero basta. no estoy dispuesto a escuchar nada. Un tipo un micro, malma un y una banda, si por los muertos suena no quiero Comenta que cuido verde, de verdad Con un y de arriba Si me transmite algo, ¡no! No quiero, no quiero más No quiero, no quiero más No quiero, no quiero más No quiero No quiero, no quiero más No quiero, no quiero más No quiero, no quiero más Yo quiero Quiero más, más un tipo un micro malmayuna un y una bamba si por los pasos suena no quiero más ti, sí, quiero más ra. como el saco incluido del de verdad, con gluten y aditivos de calidad, si me transmite algo Otra, siguiendo mi puta línea como siempre ya mi bola No me entero de gran cosa y me la sopla Me da igual no estar a la moda Alimento mis instintos, protecciono mi persona Me entretengo en el camino, Esto que tiene la droga Y como único estandarte mis pelotas Y arden mis cuerdas vocales Y no separarme cuando me entra el flow Entendido, enseñaste cómo se hace Solo me limito a complacer lo que me place Pido disculpas por mis modales Sé que suena raro, pero es como me sale Sé que mi sonido no es de los habituales Yo nunca he querido bañarte, ni a ni a nadie Lo digo en serio, voy a mi aire y baile Quiero ver esos movimientos cervicales Ya no noto como me hacen las cosas vocales Tengo sonido, estos tipos sí que saben Se salen, ya saben Me subo a que es lo que me hace por un segundo me quita todos los males lo recomiendo, hasta para mis rivales no paren, no paren, paren. no paren, paren. No paren, paren. vivienda y mucho menos tener una en venta. Poco a poco la la Y sin darte cuenta, pues no te llega Le voy a dar en el hocico para que aprenda Es lo que piensan en el banco cuando llegas No se preocupe, todo se arregla Un par de firmas y son más nuestras Sin evitarlo voy de comer a la bestia Por capullazo voy a acabar en la hoguera Porque cojones no leí, otra pequeña De nada sirve y me arrepienta te de el pelo de menos 50 La pescadilla que se muerde la coleta No estoy consciente de que moriré con deudas Si quieren que me barguen a la verga, te hablan en otro idioma para que lo no entiendas. Son las facturas las que hace que lo no comprendas. A estas alturas que ya estoy hasta las cejas. Pago intereses, solo que quieran, casi que no. Pago intereses como hacemos tú y yo. Pago intereses porque no veo más opciones. No quedan más cojones. No encuentro soluciones. No, que no, no me sean cabrones. No, mate no sean tan ladrones no. Me lo propongo pero oscuro que no llego No recupero por mucho que me esfuerzo Arrastro hierros con el pescuezo No es suficiente o no parece serlo Soy el culpable de tener días de fuego Hasta los huevos de tener días de hielo Pero a este precio soy medio velo O quiripollas para decirlo completo Esto se tiene del suelo, me vengo arriba y intento vivir el momento, Hago un fuego para conseguir mi sueldo, en nada me lo fundo y no me arrepiento, quien ha querido vivir como en los cuentos, casa de chocolate y de hielo, no tener que depender del dinero, que con quererlo basta yo para tenerlo, odio un momento en el que me despierto, abro los ojos y siento el carro del suelo, inevitablemente otro mes no llego y tiro para adelante como todos hacemos, que si no tiro pa'lante como hacemos tú y yo Tiro pa'lante como todos hacemos, que si no, tiro pa'lante como hacemos tú y yo. No me van a estresar como no tengo nada, nada me podrán quitar. No me van a estresar como no tengo na, nada, nada. Quedan más cojones, no encuentro soluciones, no, que no, no, que sean cabrones, no, maten ilusiones, no, sean tan ladrones, no, que no, no hay pa' vacaciones, no hay pa' cubatones, no hay pa el pincho no. Yo os deseo el infierno, wow. yo, yo, yo, yo, yo, os deseo fuego eterno. Wow. Os deseo el infierno. Os deseo fuego eterno. Os deseo el infierno. A los 67 a mí esa mierda no me convence el Paro completo, solo 6 meses que se han crecido Esos mega crecen, se siembra, obvios vio, solo crecen Yo no comprendo de qué se sorprenden Cuando la gente les saca los dientes Y como poco unas sociedad merece suben el IVA, la rabia crece Caes enfermo, te echa tu crecer, Lo más jodido es que es procedente Familia se ruina y los alegran 30 metros viviendo de decente, me gustaría verlos sin chuchaletes No somos esclavos, no somos gente Si calma funciona, a su crente Por eso yo os deseo el infierno. Yo. Deseo fuego eterno. Yo yo yo yo yo. Os deseo el infierno. Yo yo yo yo yo. Os deseo fuego eterno. A quien le quitan la casa y pasa frío Recuerden, no ven la espalda A quien le quitan el trabajo y pasa hambre Recuerden, no ven la espalda A quienes están convirtiendo en sus propios enemigos Solo no recuerda lo que digo, recuerda lo que digo, recuerda lo que digo El pueblo unido, capacero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 de que estés muerto. Sí, señor, me alegro. Me alegro muchísimo de que estés muerto. eran tus huesos. Importante, eso de, de qué? qué? Con son arrogantes ¿Quieres de el venderé mi culo para llegar al fin de mes? ¡No! Que me quiera vigilante? Dime quién Sé que al ser más importante ¿Y eso de, ¿De qué? Con son arrogantes ¿Quieres de no venderé mi culo para llegar al fin de mes? ¡No! Mal pienso y acierto Son putas marionetas, deben reconocerlo No me acerco, mejor contra más lejos Subiditos de mierda, me cago en muchos muertos Yo lo mío no defiendo, ni lo vendo, ni lo arrendo Me centro, lo alimento, le pongo sentimiento Es perfecto Acompañan mientras que os cuento esto. Y saben que detesto sus miradas y y sus caras de despecio. Juegan contigo al espejo. Te mueves hacia un lado, también se mueven ellos. Ya sondeo, jodidos putos perros que fueron de los nuestros y ahora son solo de ellos. No lo creo, pasenero, paso hacia desde cero. No me fío ni un pelo, chequeo el terreno no espero nada nuevo. Pues lo que vendemos, creo que aquí tenemos persecución de nuevo. Quem, tú dime qué. quién me quita, me quita ¿Quién, me quita, me quita ¿Quién me quita me quita te. Quem me quita me quita ¿Quién Quem me quita ¿Quién me quita te. me me quita. No parecerte frágil, pero ofrezco mucho fuego Y es que no quiero ni verte, vete Y es que no quiero añaderte iguales Y es que no quiero que a Si No quiero que llegue el día y que tengas que comer Presente, si te asomas yo saco los dientes Si quieres llámame inconsciente Que para algo soy el resistente Vente, voy de frente Me suba el nabo, que me saltes los dientes Estoy preparado para que me despellejes Mano a mano, para que no te quejes Yo soy un warrior, no quiero que te dejes Suelto el bancae, ya que me desapareces Mierdas más grandes, he pisado a veces Topezco con grande tú dime qué me ofreces No quiero fuego, ya tengo mi soporte Sé que es de vida toparse con muerte Sé que no te avisa y llega de repente Sé que no hay más pruebas que apretar los dientes Mientras tanto mira al frente como al tres Mira las quieres matarme no quiero que te estreses, ya que está claro, al menos que te cueste Solo informado tendrás un oponente, solo indagado en que no quiero ni verte Y es que no quiero ni verte, vete, y es que no quiero ni verte, Y hueles, y es que no quiero que ni te acerques No quiero que llegue el día en que tenga que comerte. Es que no quiero ni verte, verte. Y es que no quiero ni verte vete, es que no quiero ni olerte ni hueles. Es que no quiero que ni te aceptes, no quiero que llegue el día y que tenga que correr. Tenga que joderte No quiero que lleguen el día Y que tenga que joderte en contaminadas, sin duda intención cuando ser dulces o mandas Cortas, largas, que ofrende, que aladas, Otras que en equivocadas No me dicen nada, no sueltan La fuerza que tienen las putas Palabras, no usan la rabia para mí que en lugar de sangre Tienen un chata, no sé qué les falla No sé qué les pasa, porque subestiman El poder de la palabra Subir la libido, base de la expresión desde hace miles de siglos ¿Cómo me entiendes? Si no te digo, puedo gesticular, pero no es lo mismo Saber idiomas debe ser placer divino, maldigo mis pelotas por no haber aprendido darte la gloria ¿Es que tener olvido por eso no te pides, mejor escrito En el medievo usadas para maleficios En el gobierno para engañarte que es lo mismo Tatuadas en cuerpos, antes en pergamino Lo no que haga falta para no olvidar lo que has vivido Busca en tu interior y no te cortes estilo. No me seas cabrón la tu tumbadito Busca en tu interior y no te cortes vilo No te cortes no En tu ritmo y te acompañan cuando cantas Suben tu juego cuando te dicen me encanta Son gratuitas y valen una burrada Son las palabras, hay que soltar Usa esa puta bocaza que te pusieron en el medio de la cara Ella siempre te acompañan por la noche, por la mañana Son las putas jodidas palabras, las putas jodidas palabras Sigue tu ritmo y te acompaña cuando cantas, tu tu De querer la puta planta, yo la amo por locura, tengo un par en la terraza y vaya. Soy el amo de la barraca, me paseo en gallumbos con la ya Voy a ponerme un cafetón, revienta de gañas. me prendo fuego al trompetón y subo a la talla. No hay nada como la comodidad de casa. Donde reposas, donde de verdad descansas, Donde las birras siempre son maravillosas, donde no importa las horas, siempre frías que te cagas. Hay como Dios en tu sillón todo tirado, adoro esa sensación de estar fumado Dime que no viene bien un día vago, de esos es que nada más levantas notas que ya estás cansado Y que mejor que pasarlo relajado, el único movimiento es ir al mando. Noto como los párpados me van pesando, tú dime tonto, yo aquí gotando tanto estoy y las cosas hoy por hoy, con mis porrillos hay que pedir que soy Siempre que pueda voy a darme el fumador, yo me conformo con poco y creo que así es mejor y En tu hogar está el confort, este relax es el que necesito Siempre que pueda para sentirme mejor, en las cosas claramente y no olvidarme de quien soy yo. No olvidarme no, no olvidarme no, no soy yo No olvidarme de que coño soy, no olvidarme de hacia dónde voy No olvidarme de que fumo hoy, con qué coco es, yo No olvidarme nunca de quién soy, no olvidarme de que fumo hoy, no olvidarme hacia dónde voy, con No olvidarme nunca de quién soy, soy yo, soy yo, soy yo Y me quedo como Cristo Tremenda forma de recrearse que he visto Por eso insisto en continuar mi camino Y ya sé que se me de la misma forma en la que vino Si tengo ansia, tengo un beat que escribe fino Si todo rápido, tengo porros, no escatimo que Si que no soy lo que esperabas, que más da si sigo vivo Yo pongo al micro de testigo Que es verídico todo lo que te digo Que necesito esto más que el pan y que el vino y que no Si yo no estoy caliente y tú sientes el frío Se más cambia el ambiente, de esto ya soy adicto Por la capa de Batman y los clavos de Cristo sigo invicto, el cuello bien olvido A sabiendas de no ser ni un reflejo de lo que había sido Los años casi pesan, pero la experiencia me hace rico Valoro los detalles mientras todo se hace cosas Sabes, las cosas más grandes en tarros pequeñitos Por eso creo que el rap es mi suero, por eso creo que no caigo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 Hoy os dar errado, os prometo que para mí esto es necesidad Hay momentos en que escribo y vuelo la libertad Y es verdad, se mucho mejor con naturalidad Si es forzado te aseguro no funcionará Tú eres el primero al que debes de llegar O no convencerás Y te agobiarás pensando en esa mierda de que no vales para na', nada Venga, vale más Si eso vuelva a empezar Ya ya sabes que si sí andas es posible tropezar Pero no pasa nada, hasta aprenderán Y al final como si nada El polvo te limpiará mil veces más caerá y te la su...